Sí, magnífico, adelante. Pero antes quiero decirle que en el fondo, debo comprobarlo, pero hay quienes eh, han eh, indicado con mucha seguridad que a Margarita se le ofreció el, la posición presidencial en el PLD en un momento. Y quizás eso motivó a que ella valorara su vida política en razón de que hubo una real decisión en el momento que Lionel Fernández sale y lo hace indicando que su problema no es con el PLD y la masa que lo compone, sino con la cúpula que dirige el Palacio allá hay una diferencia de posición y una aclaración donde no afecta entonces la militancia de Margarita en su antiguo PLD y la que él asume Haciendo tienda aparte. Pero eso hay que entenderlo. Explícame una y... cosa, aunque no te entendí uh -huh. algo. ¿Y ¿Qué pasó con la respuesta de Margarita a esa propuesta? Porque esa parece ser era no. su oportunidad. Bueno, es su oportunidad. Esa fue la respuesta. Esa es la respuesta cuando vemos que la política, que tiene una función pública, que no podía renunciar al partido que la postula... ¿eh? Y ella buscando una oportunidad dentro de ese partido, como que era la única. Primero, el Penco no sube. Que yo no entiendo por qué el PLD no escogió a Margarita claro. en vez de a Gonzalo Castillo. Y todavía hay tiempo. Todavía hacer, hay tiempo. De hacer el cambio. Yo claro. vi que le pusieron ahí que un encargado de campaña a ella. Sí, es para, para ella. afinar eso que tú estás advirtiendo Yo creo que sería mi sería como, como por 10 veces el mejor ya, candidato de bueno, Gonzalo le dejo ese análisis político es probable que probable el Penco sea digo, probable no, yo siempre he tenido ¿Oye? la creencia ¿Oye? de que el Penco es un tubo de ensayo hace tiempo miren realidad que vive el país posición Leonel Fernández independientemente de lo que usted piense y de lo que ha creado como como imagen el propio gobierno y el danilismo o ha estigmatizado la figura del hombre del político más eficiente por su comportamiento y sus logros como presidente y como político me refiero a Leonel Fernández el hombre, el político más eficiente en su carrera que de hecho yo he cuestionado a los partidos de oposición que si recordamos del 2012 a la fecha, ¿cuál partido ha asumido, me refiero a los de oposición, cuál de ellos en ese entonces, PRM, PRD, eh, Partido Reformista, eh, la Fuerza, eh, ¿cómo es? Alianza País, ha asumido una posición de ataque tan vehemente como lo ha hecho el propio gobierno y sus compañeros a la figura de Leonel Fernández, solamente con el propósito de desprestigiarlo y minimizarlo para que éste ni siquiera presentara propuesta de ser candidato en el 15. Y lograron un acuerdo en el 15 al cual él asumía sin tocar la Constitución. Pero cuando la tocan y hacen el acuerdo era que la constitución conservara la seguridad que tiene la de mediar entre el mandato y la continuidad y eso se hizo resulta que Danilo Medina nunca ha dejado de ser candidato incluyendo en los momentos que dijo que tenía los delfines era la prueba de laboratorio que se refiere a Amado, pero hoy llegamos al, al centro de un problema, donde Leonel lo primero que dijo cuando sucedió la suspensión, un evento único e históricamente único en la República Dominicana, y resalto y hago paréntesis, y qué civismo mostró el pueblo que habiéndose levantado con entusiasmo a votar, Asimismo, se fue a sus casas y se recluyó, dejando que el sistema político, y todavía aún nosotros los políticos, desconfiar de la Junta, se confió en palabra del presidente de la Junta. Desde ahí, Leonel Fernández manda un mensaje a la Nación y procura que se entienda que para una crisis de esta naturaleza debe haber la reunión y consenso de todo el liderato nacional. Propiciar ese escenario no debe ser una estrategia politiquera absurda como la que se ha propuesto desde el gobierno, sabiendo que eso es diluir o ganar tiempo y nosotros ir a elecciones sin respuesta, sin corregir, sin tener garantías. Sin respuestas, sin corregir y sin garantías. Y ya era advertencia de Leonel Fernández el por qué no le merecía darle crédito a un escenario de un Consejo Económico y Social que está reglamentado y su artículo 251 en la propia ley dice que este será un órgano de resolución y consulta para temas económicos, políticos, eh, económicos y sociales, perdón, porque político en ningún caso tiene este, este abad. De hecho, está conformado en su gran mayoría, como decía Amado, por el sector empresarial. Y si estamos hablando del Consejo Económico Social, es como una especie de entenderlo así, digo yo, que es un consejo, un grupo, de ciudadanos dominicanos que va a tratar temas económicos para que esa economía socialmente sea viable ahora lo que está pasando en el país es una crisis política del sistema de partido y sobre todo una agitación del propio Estado que ha tenido una participación en principio de meter la mano o tirar la piedra y esconder la mano Ahora no podemos ninguno tomar la iniciativa de, que de acusar al gobierno, pero todo el mundo sabe quién manda a la policía. Todo el mundo sabe cuál ha sido la actitud frente a todos estos temas de la Junta Central Electoral. Todo el mundo sabe cuál es el comportamiento de estos notables que forman un consejo desde los hechos de Odebrecht y Punta Catalina. Al punto que ahí se vio muy notorio sentado como un gran notable al actual director de Punta Catalina que era el más detractor de los gobiernos del PLD y logró y lograron callarlo porque lo que buscaba era un puesto ¿cómo que se llama el economista? Eh, el, el, el, el consorte de Andy de Juárez el otro, que es muy rabioso, el que le hizo el libro de la Sunline sí, sí, que después eh, tuvo eh, que eh, retirar eh. la querella Sí, sí, yo, yo sé que sé que, que es ahora el, el, el director ejecutivo Correct. de Presidenta Catalina. Entonces. Eh, caray, ¿cómo se llama ese muchacho? A lo que tú recuerdas. Bien. Entonces, ¿dónde voy y en qué punto? ¿Se quiere realmente desde el gobierno y desde el Estado, tomándole la palabra del 27 de febrero al propio presidente, de, de que se lleguen a las últimas consecuencias y conocer y saber qué sucedió y por qué sucedió y quiénes son los responsables? Es el propio presidente. Pero el escenario lo pone él. El sector político, y es una crítica que voy a hacer a Binadel, mostró inmadurez política. Cayó como un muchacho. No debió el PRM, siendo el partido mayoritario de oposición, y ser el primero que opinó después de la suspensión. Con palabras muy enérgicas, aceptar cualquier escenario. No es cierto que se debe hacer en cualquier escenario. Y, con, y no es cierto que se debe hacer con los notables que hayan elegido el propio gobierno, que fueron los mismos que le ayudaron a seguir sorteando la suerte de gobernar sin tormento con el tema de corrupción más grande de este país. Y el pueblo tranquilo, callado, y que eso está bien. Ojo, están tratándose de seguir denostando la buena imagen de Leonel en términos peyorativos están utilizando de que Leonel no quiere diálogo y que Leonel se está oponiendo a todo. No, Leonel advirtió, fue el primero que propuso el diálogo, pero no nos pueden hacer fórmula de esta naturaleza que ya están más por demás, están desprestigiados para tomar decisiones que vayan en consensu a consensuar un acuerdo tan importante como garantizar la democracia. Y limitar el poder hegemónico que ha tenido el gobierno y que todavía, aunque se quiera ver muy distante, sigue metiéndola a escuchar y tiene intereses. Yo he escuchado las posiciones de mi compañero Yalian en un momento, que decía que no queríamos que, que, no, que nos contaran los votos. El único que no le puede gustar que le cuenten los votos es el que ha dicho que tiene todos los votos del mundo. Y no se atreve a aparecer con los votos que realmente el pueblo le tiene. Y yo lo he tenido que, que discutir. Entonces, señores, de lo que se trata es de que el país, si requiere paz, pero requiere paz sobre bases fuertes El economista que tú mencionabas es Jaime Aristi Escudero Esa figura Jaime, Jaime. Jaime Aristi Escudero Hoy es el director Ejecutivo de Punta Catalina de Punta Y es el que está como responsable Es de que más lo bombardeó y, y, y, Pero hay maldad en tus palabras el, el consorte de Andy Yo... Sí porque son uno y otro El otro sí. se beneficia de los escritos De 300 mil pesos de Andy Y aquel lo sí, refrenda Pero lo dijiste como con un tono medio jodón El, consor... Oye, el, consor... el consorte Dios Es el socio pues miren, a todo esto, en el contexto que vive la República, quiero observar lo siguiente. Hagámosle caso a Leonel Fernández. La observación no es descabellada, es comprobable por cualquier ciudadano. El Consejo Económico no es un consejo para fines de definir una crisis política y donde los políticos y actores sabemos que lo que se ha procurado es de ganar tiempo y de dejar de lado cuestiones que el propio presidente de la república y tomando su palabra el 27 hacía alocución al país enérgicamente pidiendo que se esclarezca, que se den los detalles. Yo creo que a él es el más, in, es el más interesado en que se le quite cualquier duda a la población de las manos del gobierno en este entramado o engañifa como lo llama, eh, lo llama Juárez y Vinicito engañifa al pueblo dominicano exhorto a la sociedad que incluyamos a una representación del movimiento social que ha ido a protestar frente a la junta para que tenga participación los jóvenes y el pueblo pero también que los partidos comprendan que no es descabellada la, la, la, las observaciones de Leonel Fernández al respecto de un órgano incompetente, constitucionalmente inviable, porque ni siquiera reglamento se ha podido hacer solo les digo eso seamos conscientes de la paz pero la paz se construye con pasos firmes, seguros no con engañifa bueno. ni con esconder verdades bien, gracias a Francis Rodríguez